Hola, soy Penélope Muñoz del grado quinto del colegio UNICAP. Hoy les voy a explicar sobre el porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? Un porcentaje es una cantidad o fracción de un valor dividido en 100. Es decir, una cantidad numérica dividida en 100 partes. Y el resultado obtenido es multiplicado por el porcentaje que queremos hallar. ¿Cuál es la fórmula para hallar un porcentaje? Una fórmula sencilla para hallar porcentajes es X ciento de Y igual a Z. Entonces, Y dividido en, C en 100 multiplicado por X igual a Z. Vamos a hacer un ejemplo. El 30 por ciento es 9600. Utilizando la fórmula anterior, 9.600 dividido entre 100 por 30. 9.600 dividido entre 196 por 30 da igual a 2.880. Entonces, el, el 30% de 9.600 es 2.880. Vamos con más ejemplos. El 50% de 300 es igual a 300 dividido en 300. Queda 3 por 50. Es igual a 150. Entonces, el 150 es el 50% de 300. Ahora vamos con otro ejemplo. 25% de 84 es igual a... 84 dividido en 300 multiplicado por 25, es igual a 21. Entonces, 21 es el 25% de 84. A la pregunta, ¿en qué momento del diario de vivir hacemos uso del porcentaje? En todo momento. Voy a dar unos ejemplos. Vamos a comprar una camisa... Que vale 24 mil pesos, con el 15% de descuento. Entonces, 24 mil pesos dividido entre 100 por 15, es igual a 3600. 3600 es el 15% de 24 mil pesos. Entonces, 24 mil pesos le restamos 3600, es igual a 20 mil 400. Entonces, la camisa valdría 20.400 pesos. Otro ejemplo del diario de vivir. Un CDT en el banco da 6% de ganancia. Invertimos 2 millones. ¿Cuánta ganancia nos da? Entonces, 2 millones lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 6. Nos da 120.000 pesos. Entonces, 120 mil pesos el, es la ganancia que nos da el CDT. Esta es una breve explicación de porcentaje. Ojalá que les haya servido. Y adiós, gracias por ver mi video.